profesor interactivo presenta el principio de la educación futura las plataformas de aprendizaje y learning. los sistemas de gestión de contenidos son programas que permiten crear una estructura de soporte un framework para la creación de administración de contenidos principalmente en páginas web por parte de los administradores, editores, participantes y demás roles la evolución de internet hacia portales con más contenido y la más alta participación de los usuarios directamente a través de blogs, redes sociales, etc. ha convertido a los gestores de contenidos en una herramienta esencial en internet tanto para empresas e instituciones como para personas dentro de los tipos de gestores de contenidos se pueden clasificar por sus características o bien por su uso y funcionalidad. Si nos referimos a sus características, va a depender por un lado por el lenguaje de programación, por ejemplo Java, PHP, ASP.NET, o según la licencia, ya sea este código abierto, o un software propietario o código cerrado. Si lo vemos desde su uso y funcionalidad, los gestores de contenido se pueden dividir en blogs que están pensados para páginas personales, los foros para compartir opiniones, los wikis fundamentalmente para el desarrollo colaborativo, la enseñanza en la cual consideramos las plataformas para contenidos de enseñanza en línea, el comercio electrónico que son plataformas de gestión de usuarios, catálogos, compras y pagos, las publicaciones digitales, la difusión de contenidos multimedia y propósitos generales los que sean. Los CMS en los últimos años han progresado en tres etapas evolutivas que han impactado cada vez más de forma notoria sobre la velocidad de creación de contenidos. La flexibilidad, la personalización del aprendizaje, la calidad de la atención de los estudiantes y las ventajas competitivas de las organizaciones que han aplicado a la solución de e-learning eh, las herramientas en general de e Learning eh, permiten llevar a cabo la enseñanza a distancia. Se distinguen las plataformas LMS y las plataformas LCMS. Las dos son tipizables para la puesta en marcha y la gestión de los recursos de formación. Se utiliza una plataforma LMS en el marco de la formación online presencial o a distancia, instalada en una red de internet o intranet. LMS, Learning Management System, Sistemas de Gestión de Aprendizaje. Estas plataformas o sistemas de gestión de aprendizaje se definen por sus múltiples funcionalidades. Esta herramienta software de e-learning se instala en un, en un servidor informático. Del lado del usuario se presenta como un sitio web que permite acceder a toda la formación e-learning prevista por el formador. Para ello, la plataforma LMS ofrece la posibilidad de seguir los resultados de los alumnos y de gestionar los recursos de formación. Es una aplicación residente en un servidor de páginas web en las que se desarrollan las acciones formativas. Es sinónimo de plataforma o también más conocido como campus virtual. En ello los alumnos, tutores, profesores coordinadores se conectan a través de internet para descargar contenidos ver programas de las asignaturas enviar correos, chatear, debatir o participar en una tutoría en específico. Todos los LMS contan de un entorno de aprendizaje y relación social al que acceden toda la comunidad educativa y de donde se configuran los cursos, sean de alta alumnos, se importan contenidos, se habilitan servicios. Un sistema de gestión de aprendizaje no incluye eh, generalmente posibilidades de autoría, sino que se focaliza en gestionar contenidos creados por fuentes diferentes. Algunos ejemplos de plataformas en línea, de sistemas propietarios, o sea, que tienen, no es cierto, eh, son privados, eh, por ejemplo, el College, el Fronter, WebCT, de entre los más conocidos, y entre los sistemas libres, el clásico Moodle, el Atutor, ClaroLine, Doqueos, y entre los más nuevos, el Chamilo. Un LMS debe tener como mínimo las siguientes características. Lo primero, tener diferentes perfiles de acceso, herramientas de comunicación, servicios y áreas configurables, la gestión académica y administrativa, un sistema de gestión de calificaciones en la cual tanto el alumno como el profesor pueden seguir ¿no es cierto? La, esta información, registro de participación y asistencia a los diferentes usuarios, un sistema de gestión de contenidos, un LCMs y una personalización. Dentro de los perfiles de acceso, evidentemente que están los alumnos, los tutores, los profesores, los coordinadores y los administradores de la plataforma. La herramienta de comunicación, se divide en dos tipos. Por un lado, las sincronas en que los interlocutores coinciden en tiempo, o sea, al mismo tiempo hay voz, pizarra electrónica, chat, mensajes emergentes. Dentro de los asincrónicos están los foros, los correos y los muros. Dentro de los servicios y áreas configurables se dividen en dos áreas, las privadas, que es para el trabajo de estudiante en forma personal, ya sea estudio, lectura, tareas, y las áreas públicas. Para el trabajo en equipo, incluyen trabajo colaborativo, la investigación, el debate, etc. Para la gestión académica administrativa, tenemos ahí los expedientes administrativos, el currículum, los expedientes académicos, control de perfiles de usuarios y administración de los cursos. Dentro del sistema de gestión de calificaciones, Podemos ver los resultados obtenidos en pruebas objetivas, las notas que han aceptado los profesores, la ponderación de las notas, la emisión automática de boletines de calificaciones, evaluaciones cuantitativas y cualitativas. El registro de participación y asistencia permite registrar la asistencia por un lado, las fechas en que el alumno ingresa, y también poder evaluar su participación. Por ejemplo, en un foro, el número de mensajes que han sido enviados en él. Dentro del sistema de gestión de contenidos, los LCMS, permiten admitir y gestionar cualquier tipo de contenido. Estos sistemas también deben ser compatibles con ICC Score, dentro de la personalización, una plataforma estándar tiene que incluir algún tipo de personalización para que cuando el alumno entre en ella sienta que está en un entorno creado por su empresa u organización, que se sienta identificado por ella. Los LCMS, los Learning Content Management Systems, Sistema de Gestión de Contenido de Aprendizaje, son eh, sistemas independientes e integrados con LMS que gestionan y administran los contenidos de aprendizaje. Una vez que los contenidos están en este sistema, pueden ser combinados, asignados a distintos cursos, descargados desde el archivador electrónico, etc. Las plataformas LCMS agregan al conjunto de las funcionalidades ya citadas, la posibilidad de crear y gestionar los contenidos e-learning. Actualmente los mejores LCMS requieren una instalación en los puertos de diseñadores, además del servidor, además de los anchos de banda, la producción full web sigue siendo eh, poco favorable. Normalmente los LMS utilizan el lenguaje XML y siguen los estándares de la enseñanza digital, IMS, AICC y SCORE. Un LMS debe tener como mínimo los siguientes elementos. Una herramienta de autor y un modelo de referencia de contenido compartido, SCORE. Dentro de las herramientas de autor, eh, tenemos que entender primero que son aplicaciones que nos permiten diseñar contenidos interactivos sin necesidad de grandes conocimientos de programación o diseño web son similares a otras aplicaciones para diseñar páginas web pero especializadas en contenidos de e-learning y por ello gestionan recursos educativos, autoevaluaciones, archivos multimedia etcétera una herramienta de autor debe incorporar todos los programas necesarios para realizar un contenido o curso completo, editor de páginas de autoevaluaciones, de ejercicios, gestores multimedia, etc. Si la herramienta Autor es online, es decir, recibe en un servidor web, puede estar integrada con la plataforma e-learning. Esta es una opción realmente interesante, ya que facilitará el diseño de contenidos interactivos por parte de los profesores y tutores. Además, el resultado final debe ser compatible con el estándar AICC SCORE. Esto conlleva muchas ventajas, como veremos a continuación. SCORE es un estándar promovido por la ADL, que es un organismo norteamericano, que incluye un conjunto de especificaciones para la creación de objetos de aprendizaje reutilizables. Nos servirán para cualquier plataforma compatible. El estándar provee un lenguaje común a cualquier contenido, y de este modo, si tenemos un contenido de Windows XP básico y otro de Windows XP avanzado, podemos crear un curso de Windows XP. De este modo, al diseñar un curso, deberíamos dividirlo en, en unidades didácticas suficientemente significativas como para tener sentido en sí misma y ser susceptibles de agregación. El score se puede cargar sin problemas en un LMS compatible. Este objetivo, se consigue definiendo el curso como una entidad totalmente independiente de la plataforma y creando un sistema de ficheros de descripción del curso que se puede ser entendido como cual, por cualquier plataforma. En resumen, existe una plataforma o LMS alojada en un servidor web. Esta plataforma a su vez dispone de un entorno de aprendizaje, al que acceden los profesores y los alumnos, y un entorno de administración al que acceden los administradores. Todos los participantes se conectan mediante internet a la plataforma introduciendo un nombre de usuario y contraseña. Por otro lado, el LMS dispone de un gestor de contenidos que importa estos para que puedan ser utilizados en los diferentes cursos. Y estos contenidos se pueden diseñar con una herramienta de autor integrada o independiente de la, de la plataforma. Este video ha sido desarrollado por el creador del blog Profesor Interactivo, el uso de este video es libre, basta tan solo con mencionar al autor.